Thank you. es el túnel del miedo. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a mi video canal de el túnel del miedo, uno de los pocos canales de internet que te dice crudamente lo que está pasando en la vida real. Hoy vamos a tener que seguir hablando sobre el famoso submarino nuclear Connecticut porque parece ser de que la Marina de los Estados Unidos de América ha entonces despedido al capitán del submarino por considerarlo poco confiable para manejar entonces eh, sus armas porque les quiero recordar de que el submarino Connecticut fue seriamente dañado y cuesta mil millones de dólares. ¿no? Es, por decirlo así, un arma muy cara, una de las más caras que existen, entonces, en la Marina de los Estados Unidos. También la otra información que hay es que, según dice la Marina de los Estados Unidos, eh, el submarino fue chocado por un monte que no estaba entonces en sus planos en sus mapas me entiende sin embargo la marina todavía tiene ciertas dudas si realmente el submarino nuclear con chocó con un ovni o con un monte submarino en el los mares de China, pero sinceramente yo no creo posible que un submarino que tiene sonar ¿mí? pueda haber chocado con un monte que está en el lecho marino. Lo que pasa es que eh, la marina de los Estados Unidos no quiere admitir que chocó con un ovni, ¿me entienden?, ese es el punto, el tema es que el submarino quedó seriamente dañado, eh, quedó dañado en la parte de adelante, o sea, en la parte de la proa, y lo que quedó dañado fue eh, los tanques de lastre. por lo tanto, el submarino no puede navegar todavía, está en revisión de daños, y sigue en la base militar de Guam. Eso es lo que está pasando en este mismo momento. El tema es que este incidente, por decirlo así, le costó el puesto al capitán, que es este que tenemos en pantalla en este momento. Cambiando de tema, y quiero decirles a todos ustedes que les doy la bienvenida a mis 1256 nuevos suscriptos del mes de octubre Sí, como usted escuchó porque mi canal crece de una forma espectacular también tengo que anunciarles a todos ustedes que hay una nueva dirección para mi nuevo canal que es esta que estoy mostrando eh, en pantalla a todos ustedes así que vayan tomando nota porque me pueden localizar en YouTube por dos direcciones de URSS diferentes ¿no? ahora sí quiero eh, seguir acotando de que nunca había pasado ¿No? Un choque de esta naturaleza con un submarino. Jamás. Porque los submarinos saben pero perfectamente bien por dónde están circulando bajo el mar y muy cerca del de lecho marino. ¿Me entienden? Eh, por esa razón que la Marina de los Estados Unidos Todavía está con muchísimas dudas de qué fue lo que chocó con el submarino nuclear, entonces, con él. Que sigue dando que hablar, les comento. A continuación, ya estamos dando lo poco que se sabe sobre este submarino que todavía sigue estacionado en la base militar de Guam. Despiden al capitán del submarino nuclear averiado USS Connecticut por pérdida de confianza. El comandante del submarino nuclear estadounidense USS Connecticut, averiado a principios de octubre, fue depuesto por pérdida de confianza, informan desde la Armada de Estados Unidos. La nave chocó contra un objeto submarino en el mar del sur de China, algo que se podría haber evitado, reveló la investigación del ente militar. La investigación realizada bajo la supervisión del comandante de la séptima flota de Estados Unidos, el vicealmirante Carl Thomas, determinó que el buen juicio, la toma de decisiones prudente y el cumplimiento de los procedimientos requeridos en la planificación de la navegación, la aplicación del equipo de vigilancia y la gestión de riesgos podrían haber evitado el incidente. Además del comandante de la nave averiada, Cameron Algilani, de sus posiciones fueron depuestos otros dos oficiales de alto rango de la nave. La investigación determinó que el USS Connecticut encalló en un monte submarino inexplorado mientras operaba en aguas internacionales en la región del Indo-Pacífico, compartió el comandante portavoz de la flota, Haley Sims, citado por Usninius. El submarino averiado aún se encuentra en la base naval de Guam mientras se somete a evaluación de daños, aunque la Armada anunció que regresaría a Bremerton, estado de Washington, para proseguir en las reparaciones. No se ha publicado información sobre los daños que sufrió la nave, pero el medio asegura, citando fuentes en la fuerza naval estadounidense, que la sección delantera del submarino fue golpeada y quedaron dañados los tanques de lastre.